Lloro mi barrio la Napoli, lloro no de bandas y polis doli. Quiero matarnos, me voy a morir, Prepáramo uno de molly Tu recuerdo no deja el dormir, quiero olvidarte y ser dory Yo no confío en amores, more. todo se va como el mori Yo ya he subido esta story, llorándote con el boli Me gusta beber alcohol y apostar mi vida en un oli Jota a la Itonia, el libre produce la Booming Haciendo guiones pa' vivir movie, movia, Por no nos igual la fama en las Loomies No tengo contacto con un silla, tengo marcas en el cuello de la cuerda que apreté No soy tan famoso como aquello, pero ya mi mitad lo esté yo saco y calité A su pero ya lo maté porque soy el mejor del comité le te deja chupate, con lo mío no hay debate Si vas a dirigirte dime usted En mi barrio la Napoli, lleno de bandas y polis Quiero matar, no me voy prepárame uno de Molly Tu recuerdo no ha dejado el dormir, quiero olvidarte y ser Dory ya no confío no. Confío to no to no, pues, amores, Todo se va como el Mori. Yo ya he subido esta historia llorando con el Boli. Me gusta volver al coli, apostar mi vida en un Oli. J le echato la historia, el libre producto de la Yumi. Naciendo opciones para vivir la movies, por un alba igual la fama en la Yumi. Campeona mi padre en la Napoli, lleno de bandas y polis. Lléanme no estar, no me llamo G. Prepárame uno de Mori. Tu recuerdo no me dejaba en mí. Quiero olvidarte, dice el Dory. ya no confío en amores, Mori. Todo se va como el Mori estamos los cuales te dejan atrás nada no fue fácil sale forever siempre hice del lo que me salió de la punta de mi lápiz punta de mi la me quema la droga me toma ha cambiado el orden resultado así un chasis se llama y laiko tenemos las anchas de no huellas que el tiempo borrado la mía en su pecho quedó dejaré polvo de estrellas señales de humo de bellas, no cumplimos la querella ella solo lo que lleva la vida pirata es la vida mejor la playa mi huella que el mar no Yo, yo, yo, yo La tengo loquita sin love me Me tiene loquito sin dormir Sueño que remoto en su coxis Buscando la vida, una vida que sea mejor, mejor. Brindamos con copas de ron. de ron El toma que toma que ton. que ton Del sol se alejo y va mejor, mejor. Yo sé que me quieren de love. love, Aunque sea muerto de son, son, son. Los fallos comiéndome son Ríe la vida, saca los dientes, sientes, fila mi garra, roja mi vientre dando dándole cara para la siguiente Dándole cara para mi gente No tienes ojo para mi lente No mi futuro hasta tu vidente Te hemos robado hasta tu cliente estoy en mi mente plana, mi barrio en la Napoli Lleno de bandas y poli Quiero matar no me voy a modi Préparme uno de moli. Tu recuerdo no deja dormir Quiero olvidarte y ser dori, dori. Ya no confío en Amores more. Todo se va como el mori Conplona mi barrio en la Napoli Lleno de bandas y poli Quiero matar no me voy a modi Preparame uno de el moli Tu recuerdo no deja dormir Quiero olvidarte y ser dori, dori. Ya no confío en Amores more. Todo se va como el Mory